Hola, me llamo María y soy una mujer con discapacidad intelectual. Sabes que tener una alimentación saludable y adaptada es un derecho que tenemos todas las personas? Como esto me preocupa, soy promotora de salud.